para Ana para ela para que ela possa fazer a apresentação da professora uhum. Lutz mas antes é só fazer um, um comentário aqui nós começaríamos agora a segunda mesa começamos agora a segunda mesa a professora Andréa Tello que é a nossa parceira que tá com a gente no projeto print ela teve uma emergência médica mas está super preocupada porque acompanhou todo o processo de organização do evento e mandou uma sinopse para gente que eu posso fazer ao final Ela também que está no momento aí de lançamento do livro dela sobre o Vasconcelos Torres. Então, apenas para deixar isso evidente para a gente começar o debate. E passo a bola aí para a Ana apresentar a Lourdes, que já está aqui com a gente, do México. É, então, bom, mas vamos começar essa segunda sessão mais uma vez. Eu dou bem-vindas bem, a todos e a todas e a todos. É, Lourdes, é, eu vou falar em português, é, mas depois a, a Lourdes ela vai manter o mesmo, é, o mesmo ritmo de assento, né? porque vamos estar ali na mesma região é, da Espanha. Apesar de que o Manuel ele se identificou quase pelo, pelo endereço de, da casa. Então, aí a, a, falar com o arquiteto urbanista é outro nível. Bom, eu fico muito contente em receber a Lourdes. Nós já temos uma, uma longuíssima convivência acadêmica e, e, e de amizade, eu acho que ela é uma uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, desde que a gente vem é, desenvolvendo é, pesquisas com história oral, imagem, inclusive o Laboratório Audiovisual de Investigação Social do Instituto Mora, do qual a professora é, Lourdes está associada, ela é coordenadora. É uma espécie de laboratório irmão da, é, do, do Laboy da UF, né? a gente tem muita... Muita afinidade, inclusive no verbete da, da Oxford University que eu fiz sobre o Laboy, o, o Laís é muito citado no verbete como sendo quase que, o, é praticamente, né, uma, uma instituição irmã né, é, e que conflui justamente para essa essa trajetória comum é, do trabalho com as comunidades, do trabalho com a história oral, do trabalho com a história das imagens e com a produção audiovisual. A Lourdes tem formação em antropologia, né? É, é, é, é, ela atua nessa, nesse setor, mas a afinidade, eu acho que esse espaço ecumênico da história oral né, é um espaço muito importante, né? É, justamente porque para ele conflui né, diferentes é, olhares Né, é, para as ciências humanas e as ciências sociais num trabalho é, de muito engajamento. Né? Eu, vou, eu passo a palavra para a Lourdes, agradecendo muito né, a, a parceria que foi feita justamente no âmbito do print. Né? É, acho que a gente, os trabalhos, vocês vão, vão ter oportunidade de ouvir, os trabalhos desenvolvidos é, pela Lourdes e pelo, pela equipe né, do Laís, o Felipe... É, e, e, e outros pesquisadores também que envolvem, que eu acho que a equipe mudou né, é, bastante, né, cresceu, é, já vem é, há algum tempo né, trabalhando com essa relação estreita com a cidade. Então, acho que é muito importante a gente ouvir e as afinidades vão ficar é, compartilhadas aqui também com o nosso grupo é, da arquitetura. Lourdes, eu quero, vou passar a palavra para você, eu quero te agradecer muito. Muchas gracias, estimadísima amiga. No, gracias a ti, Ana. Gracias, Juniel, por la invitación. Un, un placer. Es lo único que voy a decir en portugués. Perdón, pero mi portugués no, no, no da. Tendría que estar una temporada más larga en Brasil para, para construirlo. Pero entiendo y espero que mi, mi castellano sea comprensible para, para todos. Eh, bueno, me siento un poco uh, como caída, un poco así, de, uh, ¿no? pero entiendo que lo que interesa es compartir la trayectoria recorrida por el LAIS, el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, que es fundamentalmente metodológica. Las preocupaciones del laboratorio vienen de una década aproximadamente a producir, realizando, produciendo documentales en los años 90 y después mmm, hicimos un alto en el camino eh, para repensar mmm, cómo desde la investigación social se trabajaba con imágenes y mmm, partimos de la crítica, autocrítica a que usualmente hacemos un uso indiscriminado e ilustrativo de las imágenes. Ese fue el punto de partida de la construcción del, del LIFE, con la principal preocupación de construir eh, propuestas metodológicas de trabajo con las imágenes y de la mano de ello, pues también ir construyendo, revisando y construyendo las teorías en, enfocado a lo visual y lo audiovisual para que las imágenes eh, fueran teniendo otro tratamiento y, y tuvieran el mismo rigor eh, que cualquier fuente de investigación eh, pide. ¿no? Eh, fundamentalmente esta fue la, la premisa de partida para la, la elaboración de un proyecto como laboratorio, que fue el LAIS en el 2000, y a partir de ahí, aunque hemos seguido produciendo documental, curiosamente la producción ha sido menor porque el tiempo uh, fundamentalmente está dedicado a, la, a esta construcción metodológica y dimos un gran rodeo, viniendo del mundo audiovisual, dimos un gran rodeo por la imagen fija, particularmente fotográfica. Eh, decidimos en el camino que trabajar con la imagen fija ya era un mundo bastante complicado, con una simple imagen sin movimiento y sin sonido. Y después eh, de un largo rodeo, de más de una década enfocados fundamentalmente a trabajar con fotografía, decidimos... Uh, poco a poco retomar el mundo audiovisual. Entonces, bueno, eh, en pocas palabras, mmm, creo que hemos llegado después de estas dos décadas como laboratorio a una serie de propuestas, eh, sobre todo de cómo construir a la imagen y a las imágenes, tanto fija como en movimiento y con sonido, como fuentes de investigación. Esto es algo que, por ejemplo, tradicionalmente ha hecho el documental, siempre, desde que existe. Pero eh, nuestro problema era que pocas veces encontrábamos a documentalistas que escribieran sobre lo que hacían. Y claro que viendo los documentales hay un mundo por analizar, pero también había mucho más que decir, más allá de los documentales, y ahí es donde la historia oral eh, juega un papel fundamental. ¿no? no dije, y es importante, que esa primera década en los años 90 realizando documentales fueron fundamentalmente alrededor del proyecto, en aquel entonces, proyecto de historia oral. Y el proyecto de historia oral estaba sobre todo enfocado a la Ciudad de México. Tenía dos vertientes de trabajo. Una sobre los que construyen la ciudad, fundamentalmente arquitectos, de la Ciudad de México y otra, los que habitan la ciudad. Y eh, las principales experiencias fueron eh, realizando documentales, investigaciones de tres, cuatro, cinco años eh, que incluían desde el principio, después, porque al inicio, ¿no? Al inicio, los documentales surgieron una vez estaban terminadas las investigaciones, pero. Como poco a poco fuimos incorporando esta modalidad de que el documental fuera una, una forma más de presentar los resultados, los últimos proyectos, digamos, a partir de 1995 ya eran diseñados con un documental incorporado, aparte de los artículos o libros, etcétera, que pretendía. La investigación y así, por ejemplo, fue como realizamos Mi Multi es Mi Multi, una historia oral del multifamiliar Miguel Alemán, que fue un multifamiliar muy peculiar, construido entre 1947 y 1949, cuando cumplía 50 años e iniciamos la investigación alrededor del 96 y dedicamos eh, pues casi cinco años a esta investigación que redundó en dos libros, por ejemplo, y también el documental Mi Multi es Mi Multi. ¿no? Eh, y así, ¿no? eh, investigaciones que se enfocaban tanto, como digo, a quienes construyen la ciudad como a quienes la habitan. Y en este caso particular del multifamiliar fue particularmente interesante porque trabajamos con tres generaciones. Ya estaban habitándola cuatro generaciones, pero la cuarta eran pequeños. Y trabajamos con tres generaciones, los que llegaron a habitar el multifamiliar entre 49 y 50, 51, 52, los que nacieron en el multifamiliar durante los 50 y principios de los 60 y los que ya eh, eh, crecieron, los que crecieron, la segunda generación, y los que ya nacieron en el multifamiliar. ¿no? que Cuando hicimos la investigación estaban entre 28, 30, 32 años. ¿no? Entonces, fue muy interesante esta visión y este análisis eh, trigeneracional ¿no? acerca de las experiencias de habitar la modernidad, así lo llamamos, porque era el primer multifamiliar de gran altura, 13 ¿no? niveles en medio de, en una sola manzana construido por Mario Pani, uno de los arquitectos más importantes en México, con todos los postulados de Le Corbusier, etcétera Entonces era el funcionalismo arquitectónico puesto a prueba en una gran vivienda colectiva de 1,080 departamentos en una sola cuadra es decir, todo un pueblo, no 6.000, 7.000 personas viviendo en una sola cuadra, que para 1949 pues era algo absolutamente inusitado. no De hecho, a la primera generación le costó mucho asumir, vivir en un lugar así, tan densamente eh, habitado y en las alturas. Nadie en ese entonces vivía más que 4 o 5 metros arriba del nivel de calle, entonces... Eso de llegar a vivir a un edificio de 40 metros de altura era muy chocante, ¿no?, para, para la primera generación. Trabajadores del Estado, este edificio fue, este multifamiliar fue construido por, uh, por el Estado, para trabajadores del Estado. Y, pues, todos los primeros habitantes trabajaban las di distintas secretarías de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, menciono este ejemplo porque es un ejemplo de historia oral temática, ¿no? de considerable envergadura, aproximadamente más de 70 habitantes de este multifamiliar entrevistados, repito, de tres generaciones distintas, etcétera. Entonces, había un mundo de imágenes con las que trabajar desde archivo, desde archivo público, archivos personales, todo el trabajo de campo realizado, durante la investigación por varias investigadoras eh, y mucho material fílmico eh, también alrededor de este multifamiliar, justo por lo que representó. Entonces, este multifamiliar lo podías encontrar en noticieros de la época, anunciado como oh, no, la nueva, la vivienda del mañana, ¿no? tanto de forma promesa, prometedora, como de forma peyorativa, negativa, esto es una cárcel, miren cómo quieren que vivamos en el futuro, sin radios, sin perros, todos apretados, en, ¿no? Entonces había todo un discurso en la prensa bastante apocalíptico en torno a este tipo de vivienda, que generó también bastante resistencia, desde luego en la primera generación, eh, había a la vez el multifamiliar eh, representado en ficciones fílmicas. Hay varias películas mexicanas de los años 40 y 50, particularmente 50, cuando ya estaba construido, donde se representa esta nueva eh, idea de vivienda, generalmente con, este, con esta carga peyorativa y apocalíptica, ¿no? de la migración campo-ciudad, oh, qué horror llegar a vivir a estos lugares terribles, ¿no? Y a la vez también documentales y reportajes institucionales que se hicieron. Entonces había una diversidad de fuentes fílmicas, por ejemplo, para concretar, concretarme en un tipo de documento que nos ha interesado particularmente. Eh, podíamos hablar de, de registros fílmicos de distintos momentos, no necesariamente utilizados para ninguna producción, pero a la vez también de ficciones fílmicas, pero también de documentales, de reportajes institucionales y de noticieros. Entonces había un abanico de documentación fílmica que exigía de nosotros un abordaje distinto. Entonces, por eso me detengo un poco en este final de siglo, en el entre siglo que fue donde nos planteamos estas preguntas a partir sobre todo de estos dos trabajos. Uno, el multifamiliar Miguel Alemán, alemán y dos, un trabajo muy diferente que fue eh, resultado de mi tesis doctoral, que fue una etnografía de vida de un jefe de estación de ferrocarriles cuando cumplía 50 años para uh, trabajando en la en ferrocarriles nacionales de México y esto sucede a finales de los 90 en plena privatización del ferrocarril en México. Es decir, los ferrocarriles dejaron de ser del Estado, ¿no? pasaron a privatizarse y la transformación fue radical. Se acabaron los ferrocarriles de pasajeros, los trenes de pasajeros en la mayor parte del país, ya solo sobrevive un, una, una corrida turística en el norte, eh, pero ya no existe el transporte ferrocarril como un medio de transporte de la población, lo cual fue muy grave para un país tan grande como este, por supuesto no tan grande como Brasil, pero igualmente muy grande, y con un territorio complejo, eh, hablando geográficamente, ¿no? Había, por ejemplo, un tendido como México-Veracruz, que había que cruzar muchísimas montañas para llegar a la costa del Golfo de México, que en el momento que deja de haber tren, pues es toda una complejidad. Bueno, claramente la política gubernamental apostó por las carreteras desde hace mucho tiempo ¿no? en, con el modelo eh, estadounidense y particularmente de Los Ángeles, ¿no? La Ciudad de México tenía que ser una especie de Los Ángeles mexicano, ¿no? Y así fue como se acabaron los ferrocarriles. Entonces, bueno, esta investigación es muy distinta, fue una historia de vida, una etnografía audiovisual de vida, la llamé yo, por todo lo que implicó de trabajo con cámara en campo en más de 35 estaciones que atendió Salvador, este ferrocarrilero durante 50 años, entonces creo que rebasó lo que es una historia de vida, que en realidad yo la hice con una veintena de horas de entrevistas en su casa, por ejemplo, pero después fueron casi 70 horas más de grabación con cámara en campo en estas 35 estaciones. Entonces había un trabajo etnográfico muy profuso, sobre todo de reconstrucción de muchos espacios relativos al ferrocarril que no, que no era tan fácil entender para qué servían, porque la mayoría ya estaban en desuso. Y muchas de las estaciones, por ejemplo, en el norte ya estaban abandonadas, que era el lugar donde él había trabajado más. ¿no? Entonces, bueno, para poner un ejemplo donde también la fuente oral fue fundamental, el testimonio oral, pero también las fuentes fotográficas, la documentación fotográfica, la documentación fílmica, el ferrocarril... Es un tema hiper retratado en México, eh, bueno, y en la mayoría de países, pero en México particularmente fue uno de los temas más retratados cuando llegaron los fotógrafos de extranjeros, por ejemplo, y la ciudad, curiosamente, ¿no? O sea, los dos grandes temas que acabo de poner sobre la mesa, que han sido el eje de trabajo del LAIS, han sido la ciudad y en este caso el ferrocarril. Y curiosamente, en el siglo XIX, Alrededor de los años 60 y 70, 1860 y 1870, cuando llegan los primeros fotógrafos extranjeros, lo que más registran son los ferrocarriles y la ciudad, la Ciudad de México, que en ese entonces era lo que hoy es el centro. Entonces, particularmente se retrató mucho el Zócalo, la Catedral, el Palacio Nacional, el primer cuadro histórico, ¿no? que en ese entonces era la ciudad, la llamada Ciudad de los Palacios. Entonces, qué curioso que sin proponérnoslo, eh, justo los dos temas que quizá en los que más profundizamos alrededor del trabajo con las imágenes, fueran temas que justo fueron los que más llamaron la atención de los primeros fotógrafos cuando llegaron a México. ¿no? Y los propios nacionales también, que empezaron a la par a producir fotografía. Entonces, bueno, volviendo al tema de este documental, tesis y libro que fue la etnografía de vida de Salvador Núñez, que el, el documental se llamó Kilómetro C-62, pues justo se pusieron sobre la mesa de manera muy clara, con estos dos ejemplos tan distintos, la enorme necesidad de empezar a construir metodologías para trabajar con las imágenes de otra manera que no fuera simplemente ilustrando, porque los documentales piden muchas imágenes, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, porque tampoco pregunté al principio cuánto tiempo tengo, pero puedo terminar en dos o tres minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a partir de esta revisión eh, provocada sobre todo por estos dos trabajos, que sí consideramos medulares en el, en el trabajo del LAIS, eh, nos propusimos iniciar un camino mucho más cercano, cada vez más cercano al trabajo de la archivística que necesariamente se puso en la mesa en el momento que quisimos explicitar cómo un documento fotográfico, fílmico o audiovisual se convierte en fuente de investigación y de la archivística hemos aprendido mucho. Nadie del equipo era eh, formado en archivística y tuvimos que aprender de esta disciplina. Eh, y, sobre todo, aprendimos que sin documentar las imágenes, sin recuperar los contextos de producción que les dieron vida, es muy difícil pretender que esas imágenes se conviertan en fuente de investigación. Entonces, el trabajo de documentación y catalogación se volvieron el eje de trabajo. De ahí, por ejemplo, eh, el, el inicial docudrama que hicimos que se llamó Revelando el rollo, pusiendo poniendo sobre la mesa estas preocupaciones de cómo construir las imágenes como fuentes de investigación. Pero ya después, por ejemplo, otras investigaciones en donde nos preguntábamos, por ejemplo, por eh, problemas de infancia y salud. no, En una comunidad, en un preescolar, en el Estado de México, en Ciudad Nesa, en el norte de la Ciudad de México, una zona conurbada, pegada, que se llama Ciudad Nesa Hualcoyo. Eh, queríamos profundizar en la salud infantil, que en esta comunidad preescolar eh, se manifestaba como muy delicada, empezando por problemas eh, bucales, ¿no? problemas con los dientes, y de ahí nosotros eh, dimos el salto a una reflexión sobre la salud infantil eh, en general, debido a que la población infantil en México es la población más obesa y con mayor sobrepeso a nivel mundial. No los adultos, los adultos lo son más en Estados Unidos, pero en México tenemos una población infantil con un gravísimo problema de sobrepeso y obesidad debido fundamentalmente al enorme sedentarismo, cada vez mayor sedentarismo. Hoy día en la condición pandémica esto salió a flote de inmediato, ¿no? los grandes contagios, y muertes que hemos tenido en México derivan de esta bomba de tiempo que tenemos desde hace más de tres décadas. Y eh, frente a esta problemática nosotros colocamos el tema de la educación audiovisual y nos interesaba mucho evidenciar que la exposición a la televisión comercial tiene mucho que ver en esta problemática de salud infantil. Esto lo estábamos haciendo entre 2003 y 2008 y el problema ya tenía 20 años, o sea que casi tiene 40 años el problema y se ha hecho muy poco. En ese entonces cuando lo estábamos haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, eh, la salud pública y las aseguranzas de salud, eh, tenían una campaña de que había que medirse la cintura, por ejemplo, ¿no? cuando el problema ya tenía más de dos décadas con nosotros. Entonces, bueno, de aquí salió también un documental y algunos artículos, que fue el documental, se llama De la tele a la boca. Todos los documentales que estoy mencionando los pueden ver en línea en YouTube o en el repositorio del Instituto Mora. Y, pues de nueva cuenta ahora, por ejemplo, más enfocado al trabajo de campo, toda la construcción de imágenes que hicimos en ese año, ¿no? en esos años. Entonces, una gran uh, distinción que metodológicamente colocamos, y ya con eso cierro, es la distinción, eh, para ampliar en la función de las intereses y preguntas o comentarios, eh, la distinción entre lo que implica trabajar con imágenes producidas propias, es decir, el, los y las investigadoras eh, creando, registrando en campo a través de sus estudios de cualquier tipo y de cualquier disciplina, que lógicamente no pueden ser tratadas de la misma manera que las imágenes recopiladas de infinidad de archivos y colecciones públicas, particulares, etcétera no Porque el uso de las imágenes de forma ilustrativa, en, ese, en esa forma indiscriminada de utilizarlas, como simples complementos o adornos, no se ponía atención en esta distinción a nuestro modo de ver básica, ¿no?, el tratamiento que le puedes dar a las imágenes producidas por ti misma no puede ser el mismo tratamiento que a las imágenes recopiladas, porque a las imágenes recopiladas tienes que empezar por investigar sobre ellas y recuperar estos contextos de producción para tener muy claro con qué tipo de imágenes estás tratando antes de pensar en darles ningún otro uso. Entonces, bueno, ha sido fundamentalmente una larga reflexión sobre los usos de las imágenes tanto fijas como en movimiento, en nuestra sociedad, para darle la vuelta a las uh, posibilidades metodológicas de investigación social con ellas. ¿no? Básicamente, pondría eso sobre la mesa. A ver qué más eh, puedo ampliar. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Lourdes. É, estamos muito felizes com a sua apresentação, com a sua presença, poder ouvir um pouco mais sobre o Instituto Mora, sobre o laboratório, o Laís, e toda essa experiência com pesquisa social, é, e imagens e história oral. Né? É impressionante né, como... Também você fez uma, uma abordagem que traz as discussões também que estávamos fazendo com os colegas da, da arquitetura e urbanismo. Isso foi muito é, importante, bem porque nós casamos duas mesas hoje, Lourdes, uma que era de narrativas em conflito, né, as questões é, em torno aí da reno, renovação urbana, e memórias em conflitos, pensando especificamente a pesquisa social com imagens e com imprensa, que seria a fala mais específica da professora Andrea. e Então, essa junção ela é muito cara para a gente, porque estamos pensando, de alguma forma, essas, essas narrativas e essas memórias em movimento. Né? É, antes de passar efetivamente para o debate, a gente poder conversar um pouco mais sobre a fala da Lourdes e, e as questões no geral, eu só quero fazer aqui a sinopse é, que a Andrea enviou, então eu peço para vocês um minuto. A Andrea ela tem um projeto aqui com a gente no print, né, no projeto de internacionalização, que e, como é, bolsista de pós-doutorado, Museu Digital das Migrações do Rio de Janeiro e Niterói, e Niterói de Todos os Agentes, Esse projeto ele prevê um museu digital das migrações do Rio de Janeiro, viabilizando a estrutura digital para abrigar um web museu sobre o tema das migrações no estado do Rio de Janeiro e outros projetos relativos à história fluminense. Essa proposta articulava outro projeto, que é esse projetão Niterói de Todos os Agentes, que é coordenado pela professora emérita da Uva, a doutora Ismênia de Lima Martins, também inscrito no programa de pós-graduação aqui da UF e apoiado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Niterói. Então, o Niterói de Todas as Gentes é um projeto que, que inicialmente objetivava o registro das experiências migratórias das comunidades, onde as escolas da rede municipal de ensino estavam inseridas. É um projeto que envolve é, ensino, educação e pesquisa. Então, essa proposta, assim, depois nós vamos. A ideia, até porque o nosso tempo está tempo mais curto, a André enviou um texto muito bem elaborado aqui, com quatro páginas, organizado, é que nós é, vamos tentar organizar no mês de janeiro uma live com a professora Andréia Tello, para que ela possa trazer as especificidades, principalmente do projeto Museu Digital das Migrações do Rio de Janeiro, porque tivemos esse problema da pandemia e da questão da captação de recursos, e ela vai poder implementar o museu. É, É, pensar esse museu a partir do próximo ano, mas que este ano a Andréia teve um trabalho muito forte, até porque todos tiveram que redimensionar o projeto diante da pandemia, e ela fez um trabalho fortíssimo, por isso que ela está na mesa para falar especificamente dessas dimensões da imprensa, das memórias em conflito da imprensa, porque ela, ela produziu uma amostra dessa presença imigrante por meio da análise de 2000, 2.400 edições do jornal Fluminense, um periódico local, no período assinalado, das quais foram selecionadas 186 por contarem com notícias sobre a questão recortada para o projeto Niterói de Todos os Agentes. Ela privilegiou buscar a presença imigrante e notícias referentes a óbitos, acidentes de trabalho e de trânsito crimes, comemorações, além das atividades profissionais por intermédio dos anúncios e propagandas. Então, é nesse contexto que a Andrea fez, efetivamente, aí, o trabalho, a observação dessas narrativas em conflitos, dessas memórias em movimento. É, então, mais uma vez, e só para finalizar, eu queria dizer também que ela mandou um recadinho, ela vai lançar, a, a Andréia é uma especialista nas discussões sobre imigração e sobre história local, história de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e ela acaba de fazer um trabalho de trajetória de vida do Vasconcelos Torres, que vai ser lançado agora em dezembro, ela vai estar na, inclusive na TV Senado no dia 9 de dezembro para um debate sobre o livro, que também passa por esse, esse trabalho árduo da Andréa com, com o material da imprensa. Então, acho que eu fiz uma sinopse, peço desculpa para a Andréa quando ela for assistir o vídeo, que nós não estamos lendo o texto inteiro, vamos fazer isso, disponibilizar o texto, né? E faremos uma, uma live específica sobre o assunto. E aí, com isso, eu acho que abro para que a gente possa fazer as conexões entre essas duas mesas, né? Narrativas e conflito, memórias em conflito, as questões de urbanização, os trabalhos de pesquisa de campo, o trabalho, a pesquisa social com imagens, a força da, dos trabalhos de história oral nessa potencialização, catalisando essas imagens sociais, como bem trouxe a Lourdes. E, e fortalecer nossa parceria. Então, passo a bola. Ana, Fernanda? Eu acho bom que as, as pesquisadoras é, que estão realmente interessadas em ouvir a, a Lourdes, em conversar, que tem projetos associados a essa perspectiva, que se manifestem, né? porque eu acho que mais do que a gente fazer um debate entre a gente que está já tá acostumada a conversar, É, é bom que, que, que se coloquem em questões, né? Eu acho que a, a expectativa da conversa com a pelo Grupo da Arquitetura estava é, é grande, né, Fernanda? Então, acho que é, se quiser também falar um pouquinho, Fernanda, para o pessoal ir no Esquenta, eu acho legal. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Lourdes. É um, um prazer conhecê te ya conocíamos sobre tu trabajo por intermedio de, de Ana y de, y de Juniele y tenemos realmente intención de estrechar nuestro diálogo, pues hay algunas estudiantes de doctorado que quisieran desarrollar un trabajo en el ámbito de este proyecto del PRINT CAPES con tu... Eh, con tu acompañamiento, con tu supervisión. Entonces, todas las cuestiones que tú traes teórico-metodológicas, las herramientas metodológicas de, de las memorias en conflicto nos interesan muchísimo y están estrechamente eh, cercanas de lo que es, por ejemplo, el objeto de estudios de Poliana o de Giovanna. Entonces, me gustaría que ellas aprovecharan esto es una conversación muy libre, es un workshop realmente como una mañana de trabajo en conjunto. Entonces, yo les diría a, a las chicas que eh, contaran un poco de cuál es su intención de investigación para que puedas conocerlas eh, brevemente y después seguir la conversación. Muchas gracias. Poli. Já é boa tarde, né, gente? Bom dia, boa tarde, estamos nesse meio do caminho ainda. É, queria agradecer muito, a fa... eu vou falar em português, mas vou tentar falar devagar, se não me entender, sinaliza. Queria agradecer muito a Lourdes pela fala dela, porque eu acho que ela traz um devir sobre o que é o processo de pesquisa, sobre acessar certas metodologias e caminhar com a metodologia e ir avaliando, reavaliando as possibilidades dentro das demandas que o mundo apresenta para a gente. E essa perspectiva me encanta, porque eu acho que para além da urgência da gente de, é, debater as epistemologias e a própria ontologia, né, qual que é o espírito do mundo no, no momento, para a gente fazer pesquisa, a gente tem esse desafio metodológico que está posto. E aí é muito é, interessante essa aproximação com as nossas pesquisadoras da história é, que nos, me fazem acessar todo um arcabouço sobre história oral que eu não acessava antes. E aí, é, e aí pensando nisso, nessa questão das imagens que você trouxe e que é, é uma pergunta que você colocou, que te instigou durante o seu processo, que é como usar as imagens como meio de investigação. E aí dentro do meu processo, que eu vou contar um pouco agora, é como usar isso de, uma, de forma sensível e, e quem a gente acessa usando essas imagens e pensando em construção de conhecimento popular e dialógico, pensando que não estamos construindo só para a gente, para os nossos para o meio universitário, e o objetivo não é só gerar. É, enfim, instrumentos de leitura, mas de um conhecimento que esteja ancorado nos territórios. Eu trabalho com mulheres há, há muitos anos, eu é, é, desenvolvo pesquisa numa perspectiva teórica e metodológica, que eu diria feminista, muito aproximada do que a gente chama, eu não sei se é, seria igual, mas a gente chama de pesquisa militante por aqui. E dentro do... do do espaço territorial, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, na qual eu me incluo, não só como pesquisadora, mas como militante, a gente ainda tem um outro termo que a gente chama de militivo. É, dentro desse processo de pesquisa, que não é só meu, é, enfim, ele é muito coletivo e muito diverso, que passa por, inclusive, instituições, terceiro setor, é, enfim, autarquias do Estado, universidade, então, assim, Tem toda uma, uma articulação de saberes ali, de sobreposição de ideias e sobreposição de conhecimentos que a gente está trabalhando até chegar, por exemplo, na, na, numa representação cartográfica feita de aquarela. E aí é isso, né? a escolha do, do, uma, um, de um fazer pesquisar quase é, artesanal em contraposição. Uma demanda que a gente tem que é de uma produção técnica e científica muito quase fordista, né? Dentro de uma linha de produção que a gente replica isso. E aí eu estou trazendo um po... e assim hoje em dia meu objetivo de pesquisa na minha tese é entender a história da produção do espaço urbano a partir da história das mulheres. E eu tenho a figura da Dona Ellen Andrews que é uma mulher africana que mora, que foi uma das primeiras ocupantes de uma das maiores ocupações do Rio de Janeiro que é o Bosque das Caboclas que em algum momento é Bosque dos Caboclos e se torna Bosque das Caboclas por conta do protagonismo feminino. E a história da Dona Ellen é a história daquele bairro também. E a história daquele bairro e é essa coisa multiescalar do local e o global, ele é a história do Rio de Janeiro. E sendo a história do Rio de Janeiro, e eu, talvez eu esteja forçando a barra, eu preciso alinhar melhor isso, ele é a história da produção do espaço urbano no Brasil, de diversas formas. E aí, assim, tô tentando tatear e aí para ler, e aí, assim, estou muito interessada em entender a metodologia da história oral, porque eu quero muito conversar com essa mulher, eu quero muito acessar, ah, ela é cantora de jazz, gente, depois, se vocês quiserem, eu mando um vídeo que é, tipo, genial. E aí, como acessar, e aí, pensando nessa questão da imagem, pensando com quem que eu quero dialogar, talvez seja isso, em geral, eu sou um pouco conservadora no método, meio marxista, e aí, eu, tipo assim, vamos ali numa metodologia, embora feminista, uma, uma certa confusão. Como que eu posso acessar uma metodologia é, que passe para um lugar mais sensível do uso da imagem e da história oral para acessar essas mulheres no sentido afetivo também, não só como um produto final, mas como uma construção, uma articulação política que, de uma pesquisa posicionada que não tem outro objetivo que não seja a transformação radical da sociedade. assim. Acho que un um poco já falei demais. <risos> Obrigada, Luiz. Gracias, Poliana, muy muy interesante todo lo que planteas. Me lleva a pensar en varias vertientes más que ampliar, ¿no? Cómo hacer un trabajo, cómo lograr un trabajo más sensible com as imágenes. Primero en su tratamiento como como documento, puede ser un trabajo muy aséptico pero en este camino de su tratamiento documental eh, para construirla como fuente de investigación, hay herramientas donde los, los propios actores sociales y las actoras sociales son clave. Por ejemplo, cuando trabajamos con colecciones particulares, nuestra principal uh, fuente de investigación están las propias personas que tienen estas colecciones particulares. ¿no? Entonces, en, en nuestra experiencia, una herramienta muy importante aquí es la fotoentrevista, o sea, realizar entrevistas de historia oral enfocadas cuando ya has hecho las entrevistas acerca de las experiencias de las personas sobre la temática que te interesa, después, no la primera vez pienso yo, es interesante empezar a colocar imágenes para un poco romper, trastocar estas experiencias a, en la medida en que eh, las personas se encuentran con imágenes de los espacios, los eh, tiempos, las personas con las que han vivido y dónde han vivido a lo largo de diferentes épocas. ¿no? Eh, por ejemplo, de nuevo, el caso del multifamiliar Miguel, Miguel Alemán. ¿no? Cuando nosotros empezamos a utilizar imágenes de archivos públicos, y las colocamos con algunos entrevistados, algunas entrevistadas, es muy interesante que surgió completamente otra historia del multifamiliar que sin las imágenes no hubiera salido. Entonces las imágenes son detonadores de la memoria, claramente, y colocan sobre la mesa nuevas versiones de experiencias y realidades vividas. ¿no? Entonces, bueno, esta preocupación también tuya por la dialógica, y por la dialéctica, diría yo, pues está implícita, implícita en esta metodología de trabajo que puede ser la fotoentrevista. Algo muy similar, pero con un documento imagético, esa sí es una palabra portuguesa que he importado absolutamente a, mí, a mi discurso, porque no existe en español nada similar, es este, la cartografía colaborativa, ¿no? Entonces, como a través de... Tú mencionabas las acuarelas, ¿no? O sea, como hay otro tipo de imágenes que también se pueden producir. Y en mi experiencia, incluso también con alumnos en el aula, es muy interesante trabajar a partir de cartografiar los espacios que habitamos o los espacios que transitamos para estudiar los espacios de otra manera y las relaciones que establecemos con estos espacios de otra manera. No lo dije en mi presentación, pero creo que se puede suponer que uno de los principales temas de trabajo de los proyectos que mencioné y otros justo eran los espacios. Los espacios que nosotros no, no tan conscientemente los colocamos como un tema de estudio se convirtieron en un tema medular de estudio Justo por incorporar a las imágenes como fuentes de investigación. Las imágenes eh, llaman a, una, a este comodón de ubicuidad que tienen, ¿no? que siempre están ancladas a un lugar, ¿no? Y invitan a que trabajes con los espacios de otra manera. ¿no? Y sobre todo coloques otras preguntas de investigación que no tan fácilmente surgen, si no trabajas con las imágenes. Y sobre todo también porque en las imágenes hay otros actores sociales que no rara vez aparecen o no aparecen tanto en otros documentos como por ejemplo los escritos y estamos hablando justo de mujeres, de niños, de clases subalternas, ¿no? Hay much, muchas uh, caras de la sociedad, de la población, de cualquier población que la que podamos trabajar que no necesariamente están ni en la documentación oficial, ni en la documentación escrita. Entonces, en las imágenes es donde muchas veces encontramos estas, uh, estas personas ¿no? y sus experiencias también registradas de otra manera, que no es el testimonio oral. Y una tercera beta que, por tus inquietudes, por tus inquietudes pienso que sería muy interesante si no la has explorado y si no, y si sí lo has hecho, eh, profundiza más en ella, es el propio documental. En los documentales, los, los y las documentalistas, se nos han adelantado muchas veces a lo largo de la historia en cómo poner en práctica metodologías de trabajo con la población. Y en los propios documentales, históricamente, nos podemos ir hasta los años 30s, 20s, con por ejemplo la producción soviética, por mencionar una, donde las mujeres eran protagónicas, la producción de Siga bertov y su equipo, ¿no? este, con Michael Kaufman, por ejemplo, su hermano en cámara, o su pareja Elisabetta Svilova editando, todo el montaje lo hacía Elisabetta. Entonces es interesante cómo este trío produjo una cantidad de material eh, durante la post-revolución, soviética interesantísimo, donde una puede ver con todo y que se trata en su mayoría de materiales silentes o simplemente musicalizados, el rol de la mujer soviética, de las mujeres soviéticas en su sociedad. Y no hay ni palabras, apenas unos cuantos intertítulos. Uno puede ver, una puede ver perfectamente el gran papel protagónico, los diversos papeles protagónicos que tenían las mujeres en esta sociedad. ¿no? O, por ejemplo, lo que después harán en los años ya sesentas, ¿no? el nuevo cine latinoamericano, que pone en uso herramientas sociológicas, pensemos en la Escuela de Santa Fe, por ejemplo, y lo que se hace en un documental como Tire Die", no, que es una encuesta fílmica. ¿no? y empieza a colocar entrevistas cuando todavía no hay ni sonido sincrónico. O sea, son realmente pioneros de muchas cosas que después en la investigación social nos estamos planteando hacer. Entonces, volver a, al documental, eh, incluso al documental de décadas atrás, como un documento en el que decodificar, deconstruir cómo están elaborados, porque cada uno de estos documentalistas, a su vez, también estaba haciendo una investigación y, en esencia, una investigación audiovisual, me parece también una beta muy interesante a explorar desde cualquier disciplina de la investigación social. Por ahora lo dejaría aquí. Gracias, Lourdes. Creo que Giovanna quisiera también eh, contar un poco de su investigación. Giovanna. Sim, é, bom, gostaria de agradecer primeiramente, estou super contente aqui com essa mesa com a Ludes, ter a oportunidade de ouvi-la um pouco, é, e queria compartilhar também um pouco do, do meu processo de pesquisa no doutorado, que, enfim, tem, tem sido, na verdade, esse, esse contato né, com com as professoras né, do, do Labó, enfim, já, já tem sido bastante frutífero no, uh, desde o, o ano passado, ao longo desse tempo, e minha aproximação também com né, as metodologias da, da história tem me feito refletir bastante e até redimensionar algumas coisas da minha pesquisa, né, da, da proposta inicial, e tem sido muito, muito rico, assim. É, então, eu queria compartilhar um pouco de, do, do meu interesse na, na pesquisa, que eu acho que até dialoga muito com a mesa que tivemos ontem, né, com o, a fala do, do Clemens e do, do Cosme, né, porque eu tenho trabalhado com a região portuária do Rio de Janeiro, né, que é uma região, uh, enfim, bastante afetada por uma série de de processos de, de transformação e de intervenção urbana, né, ao longo do, do tempo, enfim, o a, a mais recente, né, a, a intervenção urbana feita no âmbito da, dos grandes eventos no Rio de Janeiro, né, especialmente da, das Olimpíadas de 2016, né, então o projeto Porto Maravira, uh, né, seria essa intervenção urbana mais, uh, mais recente, mas é uma região que Né, historicamente sofre com esses processos né, de intervenções uh, de grande porte, enfim, uh, que ocorrem muito nesse, nesse processo uh, de uh, estabelecer rupturas né, na, no, no espaço, né, um pouco que, através da, da, do urbanismo, é, demarcar né, esses processos de modernização. Né, é, outra grande intervenção que, que, que houve no início do, do século 20, né, a própria modernização do, do porto, uh, enfim, e, e, e processos bastante marcados por uh, tentativas, né, ou de fato remoções forçadas de, de populações, né, uma área que é muito marcada uh, pela população uh, negra, né, afrodescendente, uh, como habitantes da, da região, é nessa região que se encontra o caso do Valong, que tem toda um, um, uma memória, uma história relacionada né, aos escravizados. É, e o que eu tenho buscado, uh, tenho imaginado trabalhar, né, tem, minha pesquisa tem se delineado um pouco nesse sentido, que é de, enfim, também toca essa questão, né, das disputas de narrativas e, e das próprias narrativas históricas, né, que acabam delineando e visibilizando e invisibilizando umas e outras coisas, né, e, e afetando inclusive a construção da, da memória coletiva e a e a, e a história da, da cidade, né, dessa região especificamente do Rio de Janeiro. É, e tem interessado muito, né, esse trabalho com a fotografia, né, tendo em vista que a fotografia ela ela é, é tem sido utilizada, né, como é, potencial, enfim, construções feitas para potencializar esses discursos dominantes, né, no início do século XX a gente teve uma coleção uma grande coleção de fotografias produzidas né na no, no âmbito da administração pública né é, pelo fotógrafo Augusto Malta uma coleção bastante é, conhecida no sentido de justamente demarcar e mostrar através da fotografia essa modernização da cidade né e ao passo que a uh, outras uh, outras construções e outras memórias associadas a esse espaço acabam sendo apagadas. Né? Recentemente, a mesma coisa com, com o projeto da Cidade Olímpica, né? É, a construção de, de imagens, de fotografias, a produção de fotografias para né? É, divulgar essa imagem de, do rio com, né? como cidade maravilhosa, cidade olímpica, né? o passo que outras coisas estavam acontecendo por trás disso, né, e sendo invisibilizados. E algo que me chama atenção é que nessa região, uh, na região portuária, né, uh, de algumas décadas para cá, né, eu diria da década de 90 para cá, é, a gente tem observado uma, um processo, né, de, de produção de imagens feitas pelos próprios habitantes, né, muito nesse processo, né, de, de luta e de agência transformadora que a gente comentou na mesa de ontem, né, a gente falou na mesa de ontem sobre uh, um movimento grande que teve agora, nesse ano, no contexto da pandemia, né, de agentes culturais, da, moradores da, da região, né, que se mobilizaram, enfim, para contornar a falta de, de políticas públicas, né, e de, dentro desse contexto da pandemia, Né, e associado a esse próprio projeto, né, a gente viu ontem um, um vídeo na, na mesa né, e a gente vê né, uma, uma, é, uma geração assim, de, de fotógrafos da, do Morro da Providência né, é, se formando desde as últimas décadas e, e produzindo essas imagens com esse olhar né, bastante associado aos movimentos sociais, né, esse olhar engajado né, do morador. E justamente atuando nessa disputa das narrativas e nessa, e nessa luta, enfim, por uh, é, fazer valer a, a memória e a história dos moradores da, da região. Né? Então, enfim, tenho interessado é, trabalhar nesse diálogo né, com uh, uh, essa produção de imagens né, feita ali pelos moradores uh, em oposição e em disputa a essas narrativas, né, é, imagéticas, enfim, produzidas pelo Estado nessas distintas fases aí de, de transformação urbana dessa região. E é isso, acho que falei um pouco demais também. Mas, enfim, estou super feliz com essa mesa e com essa possibilidade de diálogo aqui. Obrigada, Gil. É... Lourdes. Si sí, uh, gracias Giovanna. Muy, muy interesante. Bueno, desde luego sobre las preocupaciones uh, e eh, investigaciones acerca de lo urbano y las ciudades, bueno, las imágenes se abren como un mundo enorme de posibilidades. ¿no? Así fue como nosotros empezamos en esto, uh, como ya dije, haciendo documentales acerca de investigaciones urbanas y justo la, la, el, el gran detonador fue… Cuando tú haces investigaciones sobre el tema urbano, las imágenes, aunque no las busques, salen, inmediatamente salen. Es un documento que tradicionalmente forma parte de las ciudades desde que, desde que existen, ¿no? Desde que existe la fotografía, la fotografía va hermanada con las ciudades, ¿no? ¿Qué tipo de registros urbanos no, no han sido fotográficos? ¿no? Entonces, está desde en los registros de obra, de construcción. De disfrute y aspectos lúdicos de la ciudad, de turismo, de expresiones de manifestación y de protesta de las ciudades, de, o sea, en torno a todo. ¿no? Y claro, una gran, una gran fuente de imágenes es la parte merográfica, ¿no? la prensa. La prensa ha sido pues tradicionalmente una gran productora de imágenes y ahí hay un mundo por explorar para los investigadores sociales. Bueno, y el LABOY lo, lo sabe muy bien porque ha dedicado gran parte de su trabajo a, justo a las imágenes fotoperiodísticas, ¿no? Eh, los fotógrafos, ya que los mencionas, los fotógrafos son todo otro ámbito todavía con muchos pendientes de investigación. Los fotógrafos, así como los documentalistas, no son tradicionalmente gente que deje por escrito ¿Cómo y por qué hace las cosas? Y digo cómo y por qué con toda la intención, porque cuando queremos construir a las imágenes como documentos, las preguntas básicas son las que le haces a cualquier documento. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, muchas veces sobre las imágenes lo que no sabemos es el cómo y por qué. ¿no? Entonces, preguntarnos sobre el cómo y el por qué en el mundo de la producción fotográfica y en el mundo de la producción audiovisual es muy importante para alimentar nuestras propuestas también metodológicas y teóricas. ¿no? Eh, yo mencionaría, por ejemplo, el importante trabajo hecho también por espacios como el Museo Paulista. ¿no? Cuando hagan una revisión eh, eh, de Huellas de Luz, un site que producimos hace... Aconteceu algo com o áudio da luz, nós não estamos te ouvindo. Ela vai sair e vai entrar de novo, porque eu acho que é, deve ter sido problema na conexão. Sim. Enquanto a Lourdes vai voltando, é, Ana e Ju também, todo mundo, acho que foi muito feliz essa ideia de fazer um workshop bem em diálogo com os projetos em andamento né, das doutorandas e assim as possibilidades que, que o workshop em si é, proporcionou para essa abertura e mútuo conhecimento né, dos, dos é, respectivos objetos e as possibilidades de, de troca. Eu gostei muito da exposição da Lourdes também, muito legal. Não, Muito bom, a gente tem um trabalho muito, muito próximo. E, Giovana, é, tem um artigo especial no... no fotograficamente o Rio, é que um, um coletivo é, ali daquela região faz um trabalho de confronto de imagem, muito legal em relação às imagens produzidas é, nessa, nesse processo de gentrificação, ali de reforma, inclusive das projeções, daquela ideia das utopias arquitetônicas, em confronto com as imagens produzidas por, pelos próprios é, é, coletivos que estão É, atuando ali, inclusive imagens com pinhole, é muito legal, é muito legal mesmo. Sim. É bem, bem interessante. É, vale Sim. a pena. Esse, é, não, o livro foi foi foi feito é, com base no edital público. A gente recebeu propostas, fizemos avaliação que foi justamente no âmbito dos 450 anos do Rio. e, e, e, e está bem dividido entre a, a, o rio voltado para o mar e a cidade suas gentes, então tem um, um, um escopo grande é, de, de abordagens dentro desse, desse, dessa ideia de usar a fotografia mesmo como uma, uma matéria constitutiva, não só como fonte, que, que é essa coisa de ah, o documento, ah, mas assim, como a, a fotografia mobiliza a produção da cidade, porque não é só, ela não é o registro da cidade, ela, ela constitui uma visualidade da cidade, ela imprime uma, uma espacialidade para essa cidade, que é um, uma espacialidade visual, é aquilo que eu tenho trabalhado muito com a, com a discussão da fotografia pública, né, que, que é, é produzida pelo Estado, mas que circula na revista, que vai organizando visualmente... Né, a, a projeção que os sujeitos fazem sobre si mesmo no espaço. Então, essa, essa, a, a fotografia ela define uma experiência, ela não é resultado de uma experiência, ela imprime uh -huh. uma experiência. Então, por isso que a gente Muito tem que dar a volta na, na, na, na abordagem sobre os usos da fotografia é. como fonte e pensar em que medida ela está... Está provocando a cidade, está provocando as pessoas, está provocando a constituição, inclusive de intervenção. É clássica, aquela coisa do, do Malta: é, foto, tirava a fotografia e anotava, merece picareta. Está ali, ele está ele escrevendo isso. Então, é, é. é muito interessante assim, a forma como é, esse julgamento ela se, ela se, ela se constitui em relação à ação sobre a cidade. E é impre impressionante, porque eu participei de uma banca na Fundação Jouturio Vargas, semana passada, que a menina também queria fazer, quer fazer, esses dois momentos, né? A reforma urbana do Rio de Janeiro e agora o, o, o Rio de Janeiro. Só que... Ah, ela entrou de novo. Tem que pensar sobre isso. Que legal. Agora, no dia 15, a gente vai ter a Juniele na banca final de, da Rosane que trabalha as disputas narrativas e a guerra dos mapas e a Paulinha que está aqui também trabalhou fotografia no no Rio Olímpico e ela lembrou muito da sua contribuição Ana quando você foi naquela aula de metodologia lembra Lourdes. Sí, sí. Probando, Lourdes, probando, probando, ¿me escuchan sí, ahora sí? Perfectamente, ¿Sí? Ah, Pues no sé qué haya pasado, la verdad, pero bueno, salí y entré a otra sala que no era esta, entonces bueno. Pero ya que estoy, nada más un comentario más que quería compartir con Giovanna a propósito de... Claro, la Ciudad de México no es una ciudad portuaria, pero la Ciudad de México también tuvo su ciudad olímpica y la tuvo hace mucho tiempo, que fue en el 68, ¿no? Entonces es un tema muy trabajado en la Ciudad de México ese y sí con fotografías. Entonces también vale la pena profundizar en investigaciones sobre el México del 68 un bolsista, un becario de Lais hizo un documental muy interesante sobre ese proceso de la idea de ciudad que se quiso construir para el 68. No, no, no el 68 como tal, sino ni ni el movimiento estudiantil, ni la ni la, ni la las olimpiadas. No, la construcción, la idea de ciudad que se quiso construir para el 68 y se llama Ciudad Olimpia. Esta es una producción también de Lais. Y eh, esa fue su tesis, uh, esa investigación fue su tesis en historia y es un trabajo también muy interesante. Esto se me ocurre escuchándote y decía yo del sitio Huellas de Luz, que puede ser útil también para varias, varios interesados en eh, profundizar en la propuesta de documentación que hacemos desde la IS, basada en la ISAT-G, la Norma Internacional de Descripción Archivística. ...que adaptamos para describir imágenes, porque no es una norma que esté pensada para describir imágenes, pero nos resultó muy útil para ello. Y ahí en Huellas de Luz, en este sitio web, van a encontrar seis fototecas y de hecho las hicimos con Brasil y con Argentina. O sea, hay seis fototecas ahí construidas entre estos tres países... A partir de investigaciones en curso que dan bastante idea de lo que desde esos años, 2008, 9, 10, 11, 12, estábamos proponiendo a nivel de documentación. Y después un libro colectivo que es Tejedores de Imágenes, que también puede ser útil para, estas, para revisar estas propuestas metodológicas de LAIS, que es Tejedores de Imágenes, justo el subtítulo es Propuestas Metodológicas de Investigación con el Patrimonio, Patrimonio Fotográfico y, y, y Visual. ¿no? Eh, yo creo que esos dos documentos pueden ser interesantes para las inquietudes que se han planteado. Excelente. Muchas gracias. nada, Giovanna. Gracias, gracias los comentarios de Ana también en este intervalo. <risa> <risa> muy bien. Então, acho que é, teria mais, já fizemos bastante, foi muito boas as nossas trocas, eu quero agradecer muito né, a participação da Lourdes né, hoje aqui, eu acho que, é, eu acho que é, de fato, é o início de, é, de um acercamento é, de instituições porque eu acho que vai, o, o PRINT possibilita isso, né? inclusive um dos nossos desejos era trazer a equipe da Lourdes aqui para fazer um workshop e que esse ano é, não foi possível porque ninguém, nada foi possível esse ano. Então, esse ano a gente não conta. A gente tem que aguentar a partir do ano que vem para ver se a gente vai fazer, é, trazer o pessoal para cá, para fazer um workshop e a gente poder é, pessoalmente compartilhar essa, essa, essa, essas metodologias, né? E é óbvio, depois tomarmos uma cerveja. Eu passo a palavra para a Fernanda e depois para a para gente concluir essa sessão. Obrigada. Queríamos agradecer-te muito, eh, Lourdes. Eh, estávamos muito inquietas e contentas frente à possibilidade de deste de este tipo de diálogo em este evento do Print Capes. Y, bueno, me, me resultó muy bueno eh, sentirte y conocer más del trabajo metodológico muy interesante que, han, que has hecho en el LAIS, además de tus recomendaciones de, de que busquemos el sitio, huellas de luz, tejedores de imágenes y las, y lo que nos has mostrado que nos acerca más hacia tu trabajo. Y bueno, y Poliana y Giovanna haber podido presentar brevemente aquí sus inquietaciones, sus inquietudes para que tú las conozcas y tenemos la intención de que puedan seguir en sus estudios en la beca Sanduíche, como se dice aquí, que es una modalidad de beca que tenemos por el proyecto para seis meses de pasantía que, que probablemente van a intentar en el Instituto Mora, con tu supervisión, si el mundo nos permite, si la pandemia nos permite también. Muchas gracias. También quiero agradecer inmensamente a Lourdes. Querida Lourdes, olha, Laboy y Lais absolutamente juntos. Y estoy muy feliz ahora con el pessoal de arquitectura y urbanismo, con proyectos tan catalisadores e fortes, é, que faz isso que a gente acredita muito, que é essa escuta sensível dessas narrativas, né, dessas memórias, e, ao mesmo tempo, essa busca de conexão entre história oral e imagem, e a, a, a força mesmo das imagens para potencializar memórias, para reverberar memórias, para construção de memórias. E, e essa conexão com com o próprio direito à cidade, as intervenções urbanas, tudo que Manuel Delgado trouxe também para a gente na primeira mesa, é, faz todo sentido, e estamos aqui atentos às narrativas, às memórias, a esse movimento. E agradeço muito, é, nós vamos, o Marcos Oliveira, que é nosso super parceiro do Laboy, que está subindo o material, para o canal do YouTube do Laboy, que obviamente vai estar sendo compartilhado com os outros núcleos e laboratórios parceiros. Também já agradeço o Marcos aqui, porque esperamos aí em breve este vídeo já estar lá, com a fala da Luz, do Manuel. A, a, a, passa a palavra para o Nilton também é finalizar, desculpa. Queria ter. Não, olha, nada, agradecer a Lourdes também pela, pela fala, né, pela, pela exposição que fez, foi muito rica, eu, todos nós aqui aprendemos um pouco, ou muito, não, e só agradecer mesmo para a Lourdes pela sua presença, eu acho que o, o workshop foi muito rico, né apresentando experiências diversas e, e aportando contribuições fundamentais. Obrigado. Muito obrigada. Também agradecer, Paula, pelo pela identidade visual. Desculpa, Lourdes. Não, não, não. Muito obrigada, muito obrigada, com, com todas, por, por todos, por el espaço. Eh, Sempre é es interessante compartilhar o que pode ser útil. Me quedo sin saber de muchos y muchas, este, pero ya habrá otros espacios. Lamento haberme perdido la mesa anterior, pero sigo con un seminario de varias horas ahora y hubiera sido demasiado. Estoy un poco cansada, agotada. Creo que estamos todos un poco agotados de pantallas en este tiempo que vivimos y era demasiado estar en otra mesa más, ¿no? Pero bueno, aquí estuvimos un rato compartiendo y con mucho gusto. Uh, muchas gracias. Eu achei super importante todas as falas. Obrigada, assim, Paulinha. Acho muito bom ter esse diálogo e falar sobre a fotografia assim, como ferramenta de pesquisa, né? pensar em novas é, possibilidades assim, como meio de pesquisa mesmo. Muito bom. Obrigada, Paulinha. Com pela dissertação. E fez a nossa programação visual para esse evento. Obrigada, muito Paulinha linda. também. Obrigada a vocês. Obrigada a todos e todas e todes. Até a próxima e bom final de ano aí para todo mundo. Um beijo Obrigada. grande. Para todos, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Bye. Tchau, gente.